¿Eh? Vamos a ver Tenemos dos invitados Dos invitados que están un invitado, doble. un invitado doble Que están sonando muy bien los muchachos Vamos a ver el video Y luego estaré con ellos aquí conversando sí, sí. No fallar hasta un cuento de hadas Se vuelve real Mi esperanza, mi luz, mi camino La razón por que sigo Lo quiero todo y que sea contigo Señores, ahí estuvo, tuvieron los muchachos que los tengo aquí conmigo, los coquetos. ¿Cuál es? Güey, ¿qué es esto? Estos muchachos, ¿Qué me parece que coge de los dos en la vuelta. Eh, flaco, enfócamelo cada uno, porque... Hay un bobo. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. Esco. ¿Y cómo este meneo? De Flaco, tírala ahí, porque tú me quieres coger a mí de prevenido. Tírala ahí, bacano. Eh, nos ¿No viene a tirársela a ellos, pa, tíralo ahí, ve ahí. Claro, ese es el flow. Ahí que está es buen el flow. La ellos saben una lengua afuera y le llaman la igualita. Muchachos, bienvenidos a los osobrosos. Después de aquí los artistas se pegan. Ustedes están pegados ya. Okay. Ojalá así sea, mi hermano. Bendiciones para todo ese público que nos está viendo a través de este programa y activado y con ustedes, con los osobrosos, ¿cómo tú te Activo ¿cómo con ustedes. Joan. ¿Y tú? Joel. Ah, oye, Joan y Joel también. Van por ahí. Esa, van por ahí la eso va a poner la gente loca. <risas> Muchachos, la música urbana, o sea, que es algo difícil, pero lo veo que ustedes tienen una destreza eh, muy buena. Yo no soy serio, nada, ¿no? que en serio aquí. <risas> es una destreza muy buena y veo que tienen una química en los temas que he escuchado de ustedes. Cuéntenme más, ¿cuál de los dos es que va a arrancar también? Porque me tienen divariado. <risas> Claro, ese es el flow. Nosotros tratamos siempre de, de escribir los temas en conjunto, siempre. De todos los temas que hacemos, lo hacemos en conjunto, lo metemos al estudio y lo escribimos entre los dos. La parte de él lo escribimos entre los dos. Y la parte mía la escribimos en otro lado también, ¿entiendes? Y así okay. fluye así fluye mejor y salen mejor la ley. Sí, porque veo que están como que no divarean ni nada y siempre están activos en el flow. Claro que sí. ¿De, ¿de dónde son ustedes para la mamichula que quieren compartir los dos muñecos? Nosotros somos de San Pedro de Macorís, pero ahora estamos residiendo en la capital, en Santo Domingo. Santo Domingo de San Pedro Exacto, de Macorís. Hay un problemita. Ustedes están solteros. <risa> <risa> hay algo por no, ahí no, no, porque la, la novia de ustedes complicado el asunto la novia de ustedes ¿cómo que se hace? qué ¿E beneficio para ¿E no, pero me tienen loco aquí ya me voy un traguito para <risa> no, yo oye yo, Joel yo, yo, y Joan yo Joel Joan y Joan diste mucho si sabe pero llegaste donde era? Joel <risa> y Joan, Joan. Ahora, ve ahí Joan te perdiste ya y Joel Joan y Joel ya tú sabes es cómo que problem. está la vuelta <risa> la novia de ustedes se han confundido cuando lo ven en la calle ay mira no, no, la novia no. Porque la novia está acostumbrada ya a estar con nosotros todo el tiempo. ¿Entiendes? Ah, con los dos, que ya está con los dos. O sea, su novia y la mía. Ah, ok, las novias. Sí, okay. exactamente. Pero otras mujeres sí, otras mujeres han, han, con con con los... han estado con los dos. Claro. ¿Han con los dos, la otra mujer. No, pero mi hermano, pero busca la entrevista que hicimos con Capricornio para que te dé cuenta. ¡Eh! se confunde Ahí, pura, ¿no? ahí dimos la, la declaración, le dimos los trucos ahí ya, le dimos los, los códigos a la gente y ya, en la entrevista. Las la mujeres eh, mujer de las calles, que se la privan en que Y, de cara, pata, y, así, y que se la privan en Entonces Ustedes le hacen un juego. Ella está por Joan, pero es, llega Joel. No es, entonces, y y hace su cuenta. vuelta. Y hace su vuelta. Es el flow. Exactamente, sí. Y vamos a ver si ella sabe. Entonces ahí por la aquí, lleva ya. a la parte de los caballos. Ah, el tron, si el claro. pinto tuviera otro, así es. <risa> Ese león que está sentado. ¿También? ¿También? Ah, oye. <risa> eh. Tiene su flow, el si es gemelo, entonces. <risa> no, pero este muchacho <risa> tiene, tiene buen carisma, tiene buen talento. ¿Cuántos temas tienen ya, profesionalmente hablando? Nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube ocho temas. Tenemos cuatro videos. Y nada, nosotros comenzamos. Hace dos años trabaja profesionalmente. Okay. Pero siempre hacía su ¿De qué tiempo hacía música? Hace como seis años comenzamos a trabajar en, en la música, pero lo hacíamos por el hobby, lo primero. Okay. Después, cuando entramos a la compañía GCB Music, ahí comenzó entonces a convertirse en un negocio lo, nuestra carrera. Ok, un negocio que dos años ah. tienen profesionalmente ya. Exactamente. Convide, sí, trabajando profesionalmente tenemos dos años ya. Hacen sus parties en vivo y todo, ustedes, Claro, nosotros ver, hacíamos ¿cómo? muchísimos parties antes de la pandemia. Ahora, después de la pandemia, no hemos hecho tantos parties, porque estamos... Pero si poquito... llega un clandestino, lo hacen, porque nosotros lo estamos haciendo... Lo, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, claro. Exacto, pero antes Yo de la Yo llamo mi seguridad en los clandestinos. <risa> <risa> no, no, los muchachos están activos. Están, <risa> <altivos>, están altivos, <risa> la compañía eh, le han dado un trato como es, ¿eh, ¿verdad? Claro. Sí, ustedes Nos han tratado ¿no? bacanísimos, SB Music. J.S.B. J.S.B. J.S.B. J.S.B. J.S.B. J.S.B. J.S.B. J.S.B. San Pedro de rompiendo ustedes. Claro, están rompiendo claro, Todos esos lados por allá. Durísimo. Y tú tú, tú buscas nuestro tema, la nuestro último tema, Solo Contigo. Ya llegó el millón de, de views ahorita. Ok, bien. Felicidades, de los muchachos. Solo Contigo se llama. Sí, Solo Contigo. Tiene un feature ahí con... Con J.S.M.Muego, JC La Nebula. Con JC La Nebula, que muchachos tiene tiempo. Tiene tiempo, tiene mucho talento Entonces sí, ustedes hicieron una combinación buena ahí. ¿eh? Sí, eh, de sentimiento la y el meneo, todo eso. Exactamente. Exactamente. Nos juntamos en el estudio de los tres y salió ese palo. Claro, claro. Y andan, andan aquí de visita, andan con los muchachos de los Reyes Mundiales, más el perro Grafi. Y la joven, que hey, siempre. Y Heidi, <risa> que siempre andan activos aquí a, a, haciéndolo bien. Pa en la tarima los coquetos, la destreza que tienen, los, los shows que le ofrecen al público usted, no, usted es una película, me imagino yo en, en, la, en la tarima no claro, es que el problema es que nosotros tenemos algo que llama demasiado la atención si usted te fijas, que somos al ser igualito la gente ya, cuando nos ve subiendo la tarima cuando nos ve subiendo a la tarima al ser igualito, ya la gente lo que quiere es pero no abajo va a tirarse una foto con nosotros. ¿Sabes lo que te digo? Claro, claro. Eso, lo, eso es algo aunque que no nos conozcan, grande, grande, no conozcan como, no, Aunque no nos conozcan nuestra carrera. Sí, o sea, sí, la gente como que no asimila. Se o sea, la se igual, se igual, igual, que se igual. Vestido igualito, toda la vaina. ¿Sabes lo que te digo? Ok, eh. ahí, ahí, ahí vemos las redes sociales que está muy picante muchos comentarios. Es decir, que están haciendo un trabajo excelente. Sí, las Menos redes lo ahí, a los muchachos. No, están activos, activo, <risa> activos, activo, profesionalmente hablando. Se está trabajando, se está trabajando. Se está trabajando full. Y eh, ahora para... mismo, oye, con estos dembows, de estos artistas que están pegados en la actualidad, ¿con cuál a ustedes les gustaría hacer una colaboración? Porque ustedes son artistas, no una oportunidad, porque ustedes les pueden dar la oportunidad a ellos. Una colaboración. Me gustaría grabar con cualquiera, estamos abiertos a trabajar con todo el Trabajar con todo, claro, es el flow. Todo el que esté trabajando y esté haciendo su diligencia y esté haciendo números. Claro, ustedes no, le van ah, a dar a los nuevos talentos. Ustedes no son nuevos talentos, no vengan con esas. Que no, que son <risa> nuevos talentos. Usted tienen seis años y pico ya en esto. No, pero tra trabajando, tú sabes, porque cada quien tiene un tiempo trabajando. Por ejemplo, nosotros antes, tenemos seis años, pero es sumándole lo que le estábamos haciendo de hobby, ¿entiendes? Hubo como cuatro años de esos seis años que lo estábamos haciendo era por, por divertirnos, por hacerlo para el barrio, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. ahora, ahora lo un profesionalmente. Ya se convirtió bien. en un negocio. Claro, era un equipo de trabajo, es moreno de la foto que está. Ahí, perro, ¿cuál es el número de Moreno? ¿qué? Ese que vamos a llamar nosotros nosotros. No andan con equipo. Los muchachos están en esto. Claro, hay que Esto es lo que dice, eh, aparte, eh, eh, ¿qué música le gusta a ustedes aparte de lo, de lo urbano? ¿Sabes que ahora se está dando el, el caso que los bachateros están inclinando por un urbano? Ustedes se atreverían a hacer un, una mezcla ahí de lo, lo urbano con en un fuitre. bachatero de eso. Claro, se hace. Nosotros no, está, le, Nosotros a le todo. metemos a todo, a todo. A todo. Nosotros no, no no, no, no nos limitamos realmente. Nosotros tenemos guardado dembow ahí, que si el público nos pide que se lo suelte mañana, se lo soltamos. Ey, ¿Sí no limitamos. Aunque tengamos una buena aceptación en, en el reggaetón romántico, pero si la gente pide un dembow sí, se lo soltamos. Sí, porque eso veo que ustedes hay los comentarios, en las redes, eh, el, eh, los románticos es como, es como el fuerte de ustedes. Claro, que ahí es que no a aceptado. ¿Cómo lo ha tratado aquí lo, la de San Francisco Macorís? Muy bien, muy bien. Llegamos ahorita y ya nos se han siente, mostrado apoyo y se siente Se siente la buena vibra. La, no, no, ustedes andan con la gente dura, con la gente que mueve la gente bacana de aquí. Y Así ustedes mismo. tienen un talento que es increíble. ¿Usted entiende? Y, y un gracias, consejo mamá, a esos nuevos talentos que quieren surgir a la música todavía no. No han tirado un consejo que ustedes, cada uno de los dos, quiero que me hablen eh, con franqueza, sinceridad. Que le den para el frente, que no se rindan nunca en la vida, ¿entiendes? Que todo se puede, todo se puede, el único límite es el cielo, y no, cuando, no, cuando nos morimos, nos ¿Para vamos para no allá. para allá, o sea que no hay límite, ¿entiendes? Claro, pues ustedes dos no van para allá, no, pues ustedes dos hacen su trabucada con ustedes. No, pero si nosotros <risa> ya vamos a <risa> ah, dejar <sí>, eso. De <risa> no, no, no, no vean con eso, ya, ya, ya no uno, dejar, uno, sí. uno deja esa esa mala vibra y se pone para los de uno. No, porque no es una mala vibra tampoco. <risa> eh, es un tigre, es un tigre. El movimiento psico 6, aquí hay mucho talento. Ustedes saben que en San Francisco tenemos varios artistas, incluyendo a Super Don Miguelo. Sí, claro. Que muy bien. Ustedes ya conocen. Claro, un pilar del eh, género. Estuvieran abiertos cualquier featuring que los muchachos aquí con, con esos artistas, Capuchino, Miguelo, eh, Ridelfi. Esos muchachos que, que han sonado aquí en el en parte de Cibao y en San Francisco de Macorís. Pero claro, mi hermano, claro que sí. Te estoy diciendo, todo el que está trabajando y te he puesto para lo suyo, nosotros estamos abiertos a colaborar con todo. Con eso no hay problema, ¿te entiendes? No, es así. Un aplauso a los muchachos. Los, los coquetos, los coquetos están aquí en es los Primero aquí, vámonos con el, con el tema que, que ellos tienen de promoción y luego retornamos aquí para despedir con los coquetos. Ahí están los coquetos, muchachos. Gracias por venir aquí a los asobrosos. Esta casa de ustedes, cuando ustedes quieran y traigan esa morena linda que ustedes aman. ¿Eh? ...que nos apoya y nos da mucho amor. Mándale un saludo a su gente, que todo lo está viendo el país entero. Claro, claro, un saludito para todas esas personas que nos están mirando y que nos apoyan de corazón, entiende. Y, corre, y que le no están dando el a apoyo allá. a toda eso nuevo talento El corillo. El corillo allá. Saludos bueno. para Hillary, para eh. el fotógrafo. Eh, el corillo de uno, el corillo, <risa> el corillo, <risa> <todo> el corillo, <risa> los que están ahí. Porque <risa> Hillary, <risa> Hillary, Heidi, Heidi, que me confundo con la dos, porque son sí, mías, ay, pero hey, Hillary hey, también eh. es una. Se me, se me olvidó que se me quedó allá. Ando porque <risa> se quedó. Se, se nos quedó por allá <risa> por <Dejamos> Santiago. en Santiago. <risa> <risa> <risa> ya, no, estos muchachos ya se equivocan ahí. Sí. Poco, no, no, no, ya, pero hey, hey, son los mismos, porque son de uno, las dos. Claro, claro. Señores. Despido con los coquetos Aquí los asobrosos Síganme en las redes sociales NetoFlow56 Dale yo te sigo para atrás Y de madrugada te escribo NetoFlow56 Y Telenor Condeo con Telenor Condeo Usted va a ver los pedacitos más chulos Aquí con los mayos Los coquetos Los reyes okay. mundiales Heidi, Hillary Fotógrafo Todo y todo junto Señores Esto es hasta mañana Vámonos ahí La musiquita